Una situación muy particular La verdad, Roy, de lo más... ¿Pudiste verlo? Sí, lo vi, pero es de lo más cómico que he visto Pero cómico bien, digamos Sí, sí, no, no, sí No, no, sí, no sí. mal Pero a mí lo que me sorprende de este video Que vamos a ver ahora en un segundito eh, es, Son las caras de Tini ¿Es que estaba sorprendida? No lo puede creer De hecho, lo subió a sus redes ella uh -huh. Lo sube y aparte dice Me hicieron vivir el mejor momento de mi vida Y, y pondera lo de este pibe Que realmente fue increíble Se llama Gonzalo... Es cordobés, ella hace. Será que le gusta un, un poco Tini, ¿no? Un poquito, un poquito. Fue a dar una serie de conciertos, ella lo fichaba desde abajo y vio que cantaba todas las canciones. Y en un momento le vio una bandera LGBTIQ y dijo: Subila, que me la ato en el cuello. Y se quedó cantando y cantó la triple T con coreografía y todo junto con Tini. Mírala. No, pero el tipo se las... mira, me llama la atención La cancherea, aparte la cancherea. De... ¿eh? Sí, a ti le sorprende madre. que él se sepa todos los movimientos Mirá, mirá Desde el principio ¿verdad? Todo, todo ¿verdad? Sí, después deslumbra en la coreografía claro. Pero antes Yo al... Roddy lo reveo haciendo esa corea No, yo, chicos, soy sí. lo los peor del mundo bailando Soy de madera Dos piernas lo, lo, izquierdas lo subimos, no, no TikTok, Pero Roddy, los gestos, grove. todos, ¿eh? los brazos, todo. Y afina hasta cuando canta, ¿eh? O sea, es completo. ¡Sabe todo! Como si hubiese ensayado claro. con el cuerpo de baile. Sí, sí. ¿Sabe? Es, buenísimo. ¿No? es tremendo. La, y las caras de ella, ella abre la boca como si no lo puedo creer. Voy, voy. No es tremendo, es muy largo el video, sí. pero la verdad eh, que para quien lo pudo ver pero en todo, las redes, todo, todo. sí, sí, sí, es, es, es absolutamente bien, disfrutable. Es? Porque vos decís, se puede ser tan fanático. Aparte, al ¿Dónde punto lo habrás de... ensalado? ¿no? En tu casa tampoco es tan cómoda hacer esta escenografía. Pero no, el tipo sí. se sabía todo. todo. En la mesa vas practicando. Corres la mirá, mesa la ratona y te pones a ver. Esto pasó en Córdoba, Rodi. Exactamente. Tremendo, tremendo fin de semana, de Tini, en, en Córdoba dio varios conciertos, la verdad le, le está yendo más que bien en Argentina claro. y en el mundo. La rompe. Y después de Coldplay imagínate que empezás a, a tomar hasta más notoriedad claro, internacional, claro, ¿no? Totalmente. Bueno, yo imagino que debe estar próxima a irse a Qatar, ¿no? Para y, ver la Copa del Mundo. Y, Gonzal, y Gonzalito debe, debe estar dando entrevistas por en Córdoba ahora por todos lados. ¿Qué te parece? Gracias, Rodis.